aunque quiero no puedo ir a la fiesta y aunque quiera no puedo ir a la fiesta aparte del tiempo verbal que no son que no está el mismo tiempo verbal en la primera das a entender que hay digamos un factor ajeno a ti sin embargo en la segunda frase hay un factor ajeno a ti pero en parte tú tampoco quieres o sea, digamos hay hay dos hay dos factores digamos el propio que te condiciona y, el, y otro ya que es ajeno a ti es lo que, lo, que, lo que entiendo yo pues en la primera yo creo que que a mí me gustaría ir, pero no puedo porque hay algo que no que no me, que me impide. Pero en la otra, el, el subjuntivo, el presente de subjuntivo, ¿no? creo que sí. Bueno, el subjuntivo hace que estás en predisposición a que no quieres y entonces eso y además no puedes. Entonces es una negación. Es una negación que viene de algo tuyo y de algo que sea externo a ti. Quieres ir a la fiesta pero no puedes ir, y aunque quisiera ir, no podría ir, ah, no sé. Sí, pero como condicional, Sí, uh -huh, ya está. <risa> que en el sentido de querer, aunque quiero, no puedo ir, a lo mejor no, no, no puede en sí, y aunque quiera, eh, a lo menos que no se lo permite, no se permite él mismo ir a la fiesta. Y a lo mejor en el otro, en la primera, es que no lo dejan ir. ¿De querer ir? No, Una gente está diciendo que, sí, que él quiere pero no puede ir. Y la otra te dice que ni siquiera sabe si quiere ir o no. Y... Duda. Sí. O sea, no me expliqué bien, pero está ahí. Sí, sí. Que la primera es que quiere ir con seguridad. Y la segunda eh, es como un futuro con dudas, ¿sabes? Que no, no estás seguro del todo, más o menos. Sí. Sí. Sí, sí. sí. Definitivamente, sí. Pues sí. <risa> Muy vale, bien, ¿eh? bien. <risa> Mira, no tengo ni idea de eso. Sí. Genial. <risa>